Muy amable don Román por sus palabras, eh, como a no me toca ir haciendo la lista de oradores, ya me, me había incluido una lista y. Ella expone va a favor de la tesis de que debió consultarse, porque todo lo que ella está diciendo es casualmente lo que vamos no a consultar. Cuando ella hace toda esta exposición, ¿qué está diciendo? En esa consulta, nosotros estamos interpretando, pero no es la consulta lo que debió haber existido. Entonces, todo lo que expone es casualmente la rica discusión que debió haber existido antes y no ahora recibir una nota de Hacienda diciéndonos interpretamos de una forma o de otra ahora que estamos contra la pared de tal manera que la tesis de doña Rocío muy bien expuesta no excluye la necesidad de afirmar que incide en el funcionamiento del sistema judicial, porque tiene que exponer mucho para explicar por qué, etc. Claro que sí, en el sistema. Una, una manifestaciones para mantener un, un, un ambiente tranquilo que en el ambiente pero... y el que dice algo muy importante debiera existir un criterio técnico pero la propuesta no, no responde a un criterio técnico ¿cuál es el criterio técnico? eso resistirá a una acción de inconstitucionalidad no, no sea acaban de decir que no puedo después, después, después, después. Eh, de tal manera que, que requería una valoración judicial una valoración nuestra y el tema de la pobreza caramba, va a ser es muy importante pero es ahora que viene aquí que la pobreza se convierte en una prioridad. No fue antes ni ha sido antes que este país tenga una inquietud señera sobre el tema de la pobreza. Entonces ahora el Poder Judicial debe resolver la pobreza. Bueno, tal vez sea otra función que nos pueda dar. Y claro que la pobreza es importante y es muy grave y es lacerante por supuesto y por eso para tener yo autoridad moral para hablar estoy renunciando a partir de hoy al rubro gerencial ¿Por qué? porque eso es lo que nos han venido atribuyendo para quitarnos autoridad Salario que yo me reduzco y por los otros salarios que no son de las cúpulas judiciales. Eso lo puedo hacer. De tal forma que no me vengan a decir que mi posición es para defender mis privilegios. Y vean que interesante. A propósito de toda la presión que hemos venido teniendo que me han traído como, como el choco en este en una consulta que bajó doña Julia Varela el 16 de abril de 2018 era un tema muy parecido a este porque esto ha dado en el ambiente dice ley de ordenamiento del sistema remunerativo de la auxilio de estrategia para el sector público Doña Julia dijo que incidía en el Poder Judicial Y e hizo un, un estudio Muy interesante eh, Claro Que no estamos en el ambiente Que ahora estamos Por supuesto Ahora estamos con una presión Terrible Porque el país depende De los 22 o los 15 magistrados Que aquí estamos porque dijo Don Román: Es decir, que contra, a contrapelo y contra, a contra, en el filo de la navaja, ahora sí, eso de la independencia judicial, eso son pequeñas cosas que no ser no, no, La pobreza va a ser importante. El país está por quebrarse. Cierto que sí, que está por quebrarse, por supuesto por qué no aumentamos el impuesto directo a las personas jurídicas un 3%? ¿Por qué? Si está el problema que tiene el país y la pobreza que no se ha o es que nosotros, clase media, vamos a resolver la pobreza del país. Pero, en ese proyecto que tiene que ver con salarios y otras ideas, dice: con sustento los puestos, dice doña Julia. Recomiendo indicar a la Asamblea Legislativa que el proyecto consultado se encuentra en los supuestos previstos por el artículo 167 de la Constitución y 59, inciso primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto incide en la organización y funcionamiento de la gestión del recurso humano, lo que incidirá en la captación de personal especializado para la Administración de Justicia así votaron los magistrados y magistradas Chinchilla, Rivas, Molinario, Varela, Sánchez, Ramírez los suplentes y las suplentes Ayón, Zúñiga, Blanco González, Cortés Conto y Zúñiga Morales el magistrado Solides los magistrados Escoto Robles y las suplentes Solides Madrigal votaron por no coger el informe bueno y los magistrados y suplentes de la sala no los oprimos de votar pero ahora con ya yo estoy en, este, en, esta, en esta cancha pues yo puedo hablar y es muy interesante la nota de doña de la ministra Rojas y Scott. la reforma que se promueve efectivamente requiere de consulta a la Corte Suprema en el tanto involucra la forma en que se pretende hacia el futuro regular el salario de sus funcionarios el proyecto busca regular el empleo público a nivel nacional y entendemos que ellos conforme a la máxima constitucional del artículo 57, que establece que a trabajo igual, salario igual, en idénticas condiciones de eficiencia. Para regular hacia el futuro un salario único y uniformar cruces salariales, estimamos conforme al derecho de la, de la Constitución que solo es necesario establecer la identidad de las funciones en el sector público, incluidos los funcionarios de los distintos poderes del Estado y del Tribunal Supremo de Elección. Ahora bien, en nuestro criterio debe tenerse en cuenta que una regulación general del salario en el sector público no puede incluir funciones que tienen tareas específicas de hecho de un determinado poder. Ello ocurre, por ejemplo, con la administración de justicia. No debe olvidarse que a nivel constitucional se ha dispuesto una protección presupuestaria para la administración de justicia que involucra la función de juzgar y ejecutar los juzgado. 6%. Que ahora, si tuviéramos que proponer eso, no pasa, porque conforme a, a todo lo que se dice lo, sobre temas de presupuesto y de economía libre, eso sería inaceptable. La independencia y la calidad jurídica de los jueces están muy frecados si se les ofrecen adecuados y competitivos salarios. Eso vivimos hace unos meses. En fijación salarial de los jueces no aplica la máxima constitucional citada, ya que no es posible establecer un comparable con ningún otro poder de la República. Los salarios y los cruces salariales de los jueces deben basarse en recomendaciones de la técnica que involucre estudios de mercado y salarios en el derecho comparado, valoraciones de eficiencia y eficacia, formación académica, exigencia de responsabilidad del Estado juez, entre otros. Bueno, en el proyecto que estamos conociendo Dice que la carrera profesional Tiene un plazo de caducidad de 5 años Es decir, que reconocidos los de, los de carrera profesional A los 5 años de exigen los profesional Y por supuesto, en la evaluación de desempeño Dice que el criterio para evaluar es cuantitativo No cuantitativo una discusión que hemos tenido aquí, que bueno, ya de afuera ven y nos dirá que ya está resuelto, que es cuantitativo y que no discutamos más. Es decir, en esta materia la regulación no puede ser antojadiza su riesgo de convertirse en desproporcional arbitrario. El manejo de pluses o de pagos que son independientes de la función jurisdicional, ejemplo, viáticos sí puede ser regulado de manera genérica. Bueno, viáticos, mejor ni, ni pedirlos, yo no los pido, ¿no? Porque van andado uno por la calle de la amargura, le dieron unos diáticos. <risa> Incluso algún diputado me dijo que lo del sonaje estaba obsoleto, esto es? Porque un plus por el país es de la uniforme por todo el país. A nivel legal se ha adherido al Poder Judicial, al Ministerio Público y lo hijo. Estimamos que la función de ejercicio de la acción penal y de la función técnica del policial... Con confusión represiva distinta a la policía administrativa no puede ser comparada con ninguna función realizada en el sector público por ello la regulación de su retribución no tiene comparables en el sector público y en otros poderes del Estado finalmente concluimos que el personal administrativo soporte a las indicadas funciones en tanto en comparativo el sector público si puede ser es, digamos otra matiz pero este Sí, claro, yo lo dije Pero son sus, sus razones Sí, claro, pero sus razones Ustedes están reconociendo que hay la particularidad Sí, claro Bueno Entonces Claro que en esa época aquí Cuando vino eso no estaba Todo este problema, toda esta cuestión Que A mí me ha traído con la prensa Y a la corte también bueno, solo falta que digan que la Corte es culpable de la pobreza bueno, que además no los que estamos aquí que tenemos nos servimos con la puchara grande eventualmente Es que si uno va examinando cada vez que uno va en cuenta algo que es incongruente. Entonces nunca me preocupa, es un poco esquizofrénico estar en esa preocupación de que es incongruente. Hay un montón de cosas que uno no nos muy oportuno con unas palabras que redacté. Pero creo que estando yo en los últimos dos años de mi función, lo que aquí voy a decir recoge mi sentir y lo titulo Reforma Tributaria Indispensable y el respeto a la Independencia Judicial Por circunstancias que no logro descifrar me corresponde referirme a un proyecto fiscal que contiene reglas que inciden en la independencia judicial No conocido uno peor Así es que estamos ante un dilema Por un lado un grave déficit fiscal y por otro la introducción de normas que ponen al Poder Judicial en una situación de sujeción y dependencia que lesiona directamente su autonomía bienvenida a la reforma fiscal especialmente en un país como este que no tiene más que un 16% de producto interno bruto de carga tributaria es necesaria, pero también bienvenida la defensa de la independencia judicial tengo 69 años y 47 años de carrera judicial soy de los más viejos del barrio mi edad me impide quedarme callado ante las amenazas que pretenden impedir un pronunciamiento sobre una reforma que incide en la independencia y organización del Poder Judicial doctores tienen la iglesia política para escuchar como corresponde a un poder de la república y por otra parte corregir un proyecto de reforma tributaria así a última hora después del primer debate nos pregunta si la reforma incide o no en la organización y funcionamiento del poder judicial hay premura, hay angustia claro que sí pero también hay angustia por la independencia judicial me siento siento una gran tristeza porque este proyecto le asesta un golpe a la independencia judicial prende este dictamen jurídico el del licenciado Campos no puedo desconocer los precedentes que existen en el sistema interamericano de derechos humanos en los que se ha establecido que los ataques que inciden en la independencia judicial normalmente provocan una responsabilidad internacional del Estado, ya que la independencia consiste en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas que existen su función por parte de órganos ajenos al poder judicial ahí se cita Campa, Campos y otros versus Ecuador excepciones preliminares o otras reparaciones y costas sentencia del 2013 de la Corte Interamericana el proyecto consultado eso es lo que contiene restricciones individuales. yo no fui electo presidente de este poder para hacer fila para hacer la hora para decir que sí, con mucho gusto por supuesto que no fui electo para recordar, valorar y destacar a un poder judicial que ha tenido muchos logros y al que se le debe reconocer su independencia comprendo las angustias del poder ejecutivo y del parlamento, pero la premura y la precipitación es mala consejera en materia de política y democracia anoche pensaba si esto es una discusión de números de balances, de economía, de reducción de gastos para que los funcionarios sean más económicos, entre comillas, más baratos. Progreso, democracia, con salarios decrecientes. En el sector privado, las leyes del mercado se encargan de equilibrar las fuerzas. Dudo que con salarios crecientes. Era otra época cuando don José Figueres hablaba de salarios de crecientes. Era otra época no desconozco el tema práctico, pero recordé las palabras de Figueres en el discurso del desfile de la victoria cuando se ganó. Es que hubo una revolución en el 48. Hubo una revolución. Pero hay que ver lo que dijo Figueres sobre eso. Pues. En primer lugar, nosotros debemos ver que no se sacrifique nada en la segunda república. De lo mucho bueno que tuvo la gente. Y Ponce, no estoy sacrificando a Tigueres, porque los seres humanos tenemos muchos defectos Pero tengo que destacar algo que está bien dicho. Y muy en especial debemos celebrar dos joyas preciosas, que fueron pulidas con paciencia y con el tiempo mediante el trabajo sapientísimo de varones ilustres. Ambas joyas son méritos de igual valor, aunque se menciona más a menudo una que la otra. Me refiero a costarricenses, el fin de la victoria al derecho del sufragio electoral y a la independencia del Poder Judicial. Esas dos prendas tienen entre sí la relación curiosa de que cuando un país se degenera, la del sufragio es la primera que se pierde. La otra, la majestad de la justicia, tras un largo proceso de derrumbe de valores, viene a ser la última pérdida. En Costa Rica, la descomposición ya estaba llegando a esta etapa final cuando vino la guerra salvadora Qué importante, don José Figueres, en medio de, de la violencia de la revolución, en la victoria, recuerda que hay que rescatar al poder judicial. Alguien dirá, eran muchos tiempos, yo no sé, no hemos puesto atención que con la revolución del 48 se definió como prioridad la existencia de un poder judicial independiente. A nadie se le ocurrió decir que se pretendía crear un Vaticano dentro del Estado costarricense. Por eso se creó la norma que prevé el artículo 167 de la Constitución Política. Un poder judicial que no puede deliberar, que debe controlar, judicial, pero no es activo en el Parlamento, en el Ejecutivo, requiere que los proyectos se afecten, que afecten su organización o funcionamiento deseamos, es lo mínimo ¿verdad? hagamos un examen breve y sintético de los elementos del proyecto que inciden el sistema judicial control del ministerio del poder ejecutivo reducción del control de salarios evaluación de jueces bajo control de un administrativo, limitaciones presupuestarias que pueden incidir en el 6% constitucional limitaciones de salarios a jueces sin tomar en cuenta la carrera judicial que es una garantía y responder responderá criterios técnicos. ¿Qué variedad de materias que sin duda alguna afectan la organización y funcionamiento del Poder Judicial? Esto es un menú extenso. Y todavía nos preguntan que si tenemos alguna duda. Todos estos cambios sin un diálogo previo, sin una interacción y coordinación. Así no más normas introducidas en las últimas semanas sin tener el menor reparo ¿de qué manera pueden incidir en el sistema judicial? ¡qué tristeza cierto. al final de mi carrera judicial presenciar esta variación radical de organización la delegitimación del poder judicial sistemáticamente promovida por la prensa y por las autoridades políticas en algunos sectores algunas quizás puedan adaptarse a optarse? claro que sí pero no hay duda, como le exige la Constitución, que sí, sí, en el sistema judicial. Por ejemplo, todo lo que se refirió de ella, es una revolución judicial. Todo lo que ella se refirió, es una revolución judicial. Y como estamos en el tema de valores de la democracia, de su estructura, de su gobernabilidad, volvamos a José Figueres que nos sorprende con su preocupación por la creación y fortalecimiento de un poder judicial que había demostrado graves debilidades en la década de 40 cito a doble, porque este es un discurso de valores este de independencia, de recuerdos que siguen vigentes de elecciones para la democracia que sigue parpitando aquí tomo prestados unos párrafos de un discurso de Luis Paulino Mora Mora mi admirado recordado por él. dice el recordado presidente del poder judicial a los consciente también de que la calidad de la justicia depende de la calidad de los jueces, el don Pepe promovió intensamente que se duplicaran y triplicaran los sueldos de los magistrados de la justicia de ese entonces ante la preocupación de que los jueces del futuro obedecieran a selección de los abogados menos aptos, pero no se quedaba ahí caramba digo yo es decir, don José Miguel le preocupaba el monto de los salarios, los de los funcionarios y los de la empresa privada, porque lo dijo en otros, rú, en otros, en otros ámbitos. Por eso hablaba de salarios crecientes. Pero ahora resulta que el tema salario de salarios es mala palabra. Es decir, que no es sociedad de consumo y todos trabajamos por el puro espíritu de servicio. es, y por otro, no existe la Sociedad de Consumo si no vayan a un centro comercial. Lástima que esta regla no se aplique en todos los contratos estatales, en las licitaciones, en el mercado de las medicinas y en el costo de los arbitrajes. ¿Costos arbitrajes? ¿Qué? es? ¿Por los amores de pecho. ¿Cuánto cuesta un arbitraje internacional? Claro que los salarios deben responder a criterios técnicos y razonables, por supuesto. Porque es cierto, ser juez es cierto, ese movimiento inmediato. De ser juez es un privilegio y además se le paga. Pero ese no es el criterio que impera en el mundo de los poderes salvajes. Nada se así como gratis, excepto algunas obras del Espíritu Santo. No defiendo que el no los gerencial que se paga a los medios de la CUPULUN, eso no lo respeto. Está cuestionado ante las armas. Pero en una sociedad de consumo globalizada, el estímulo de los salarios crecientes sí debe ser considerado. Bueno, sigamos de la mano a Don Luis Pornillo. Años más tarde apoyó la reforma constitucional que le otorgó al Poder Judicial un 6% del presupuesto ordinario de la república, garantizando su independencia económica. En broma y en serio, dice Don Luis Pornillo, varias oportunidades Don se señaló públicamente que su propia vanidad le hizo lamentar que la idea no fuera suya imagínense ¿a quién se le ocurriría ahora promover un porcentaje fijo del presupuesto para el Poder Judicial? si todos los gurús del presupuesto todos los economistas de las, de las digamos, los economistas no muy humanizados dicen que esa es una regla obsoleta y funcional. ¿qué problema es eso de 6% con el Poder Judicial en una época en que debe quedar el centralismo la gobernabilidad y la unanimidad porque ahora disentir es pues una cosa extraña disentir, ¿cómo? Usted, usted debe estar en el siglo de los tiempos por eso nosotros debiéramos, según las imposiciones decir que eso no afecta la independencia, no dice nada de eso considerado, don Pepe, que los países pequeños, qué interesante, no seríamos los que clavaríamos la bandera en la luna pero sí podríamos hacer aportes a la cultura universal para él ser conocidos como un país respetuoso a la ley con un poder judicial independiente y fuerte era uno de esos aportes dignos de existir ante las naciones del mundo esto de no gran importancia a este pensamiento añadió en la vida interna de la nación conviene tener presente que somos una sociedad nueva sin raíces sin instituciones seculares somos como el árbol que lucha en la superficie de una roca, presidentes y diputados bien y igual. No tenemos como los romanos un senado compuesto por hombres maduros de nombramiento vitalicio. No tenemos como las sociedades escandinavas, y otras sociedades europeas una casa real como símbolo de unidad y permanencia. ¿A cuál institución seglar podrá recurrir el país angustiado en una crisis que ojalá no se presente? A la Corte Suprema de Justicia. Ese papel de último recurso que en otros países de América desempeñan, infortunadamente, las instituciones armadas, que lo representa aquí la institución de la toga. Cultivemos esta institución, decía José Miguel, no sólo como administración de litigios, sino como pivote del mecanismo social, como ancla del avión nacional en tiempos claros y suerte de todo. Sigamos con el arquitecto de la Segunda República, fuente de inspiración en un tiempo sin ideologías. Un tiempo sin ideologías, sin paradigmas políticos, en un tiempo sin historia, sin pasado, porque todo esto de las ideologías y los paradigmas de una sociedad más justa pasó de moda. En un tiempo en que la independencia judicial se resuelve en una ley tributaria. En a un ciudadano, cuando se quiere, se refiere a los salarios de los altos funcionarios que nos expresa unas reflexiones que vienen con manito al dedo difícil para el Poder Judicial, dice don Pell, que trata de su ciudadano. Pocas personas piensan en lo perjudicial que puede ser para un país mantener por largo tiempo como criterio estable remuneraciones bajas para sus jueces y magistrados. Se dice a menudo que conviene pagarnos bien y ponen entre comillas, porque manejan negocios cuantiosos lo cual implica que los altos funcionarios podrían llegar a, a prevaricar suponiendo a la tentación y a la necesidad esa es una manera negativa y lo he dicho coincido con esta opinión perfectamente y hasta penosa de mirar en el asunto, no se trata de eso la verdad es que nuestros jueces cualesquiera que sean las limitaciones que les atribuyen a veces los abogados litigantes han sido siempre insobornables y se han llevado con dignidad la pobreza a los que los hemos sometido. El peligro mayor está en la desfavorable selección que podría realizarse a la larga entre abogados aspirantes, aspirantes a puestos judiciales. A pesar de la vocación, pocos juristas de gran capacidad querrán ser magistrados si tienen que resignarse un sueldo, que es la mitad, la tercera parte de lo que puedan percibir en el ejercicio de su profesión. Este es un tema que tiene que ver con valoraciones técnicas. Por otra parte, si la carrera judicial, no hay ni la carrera judicial que llegó hasta los momentos, llegara a convertirse en un refugio de profesionales que no logran distinguirse la práctica de la abogacía, la calidad de nuestra justicia se desestabiliza. Se dirá que esos son los riesgos normales de un país pobre. No hay tal. El número de los magistrados es tan reducido que sus sueldos afectan muy poco al presupuesto fiscal. El problema es en parte de la actitud de otros funcionarios menores. Indudablemente mal pagados también, que tienen la idea pintoresca pero errónea de que los diafrios se sirven con la cuchara grande, lo cual pues, es una expresión muy constante en todos. Y en parte también en cierto sector del público que, pensando cada cual solamente en sus propias estrecheces, no ve la necesidad general de que los funcionarios claves de la sociedad sean adecuadamente remunerados tal vez en forma que seguirá apareciendo desproporcionada hasta que en el futuro el desarrollo económico llegue a ser posible el levantamiento de todos los ingresos a un nivel que sea representativo de la civilización contemporánea. Bueno, creo que don Fernando Castillo me dijo una vez que más o menos el 80% de los trabajadores en Costa Rica o de las personas reciben menos de 500 mil colones al mes. De tal manera que, que sí, que en que la sociedad tan feliz, pues se le hará algunos que no están pues, tan felices. Pues, por ahora deseo en esta carta hacer conciencia sobre la necesidad social de remunerar adecuadamente a quienes han hecho la justicia, siguen ¿Sí, los Cualquiera que sea el grado de atraso económico y social de un país, cualesquiera que sean las poblaciones de la mayoría de sus habitantes, es necesario que sus magistrados se digan entre los mejores juristas vean la pretensión de don, don José Figueroa. bueno, era absoluto filósofo del derecho hombre de talento y de equidad que se mantenga como él debido a la majestad del poder judicial para que se mantenga todas las instituciones y para que sea lo más esclarecida posible la marcha de la sociedad bueno, esto se ha cambiado ahora ya somos una sociedad aséptica. digamos con la fórmula de San Francisco esta extensa cita no pretende defender los salarios de la CUP solo es un buen ejemplo que detrás del salario de un funcionario judicial hay consideraciones que apuntan muy bien como se quiere cuyas palabras siguen retumbando en las paredes del la edificio judicial. con salarios a la baja fijados desde una visión contable no puede tenerse los mejores fiscales los mejores jueces los mejores defensores los mejores investigadores, porque lo que hace el Poder Judicial, según se pensaba en otra época, es muy importante. Las palabras del recordado presidente no han perdido vigencia. Nos recuerda que en otra época sí se consideraba que la fortaleza del Poder Judicial tiene que ver con sus recuperaciones, con la selección de los mejores. Y claro, ¿quién habla de esto ahora? no, nos mandamos un proyecto que ni siquiera nos consultaron de previo y nos ponen una gran cantidad de restricciones que podríamos incorporar pero que requiere que nosotros lo valoremos porque inciden en la organización funcional. bueno, ¿qué lecciones, es? ¿Qué lecciones he recorrido a don José Figuieres porque hemos olvidado la historia, los políticos que marcaron sur con nuestra historia deben vivir en nuestras decisiones porque dejaron un legado no podemos olvidar. ¿Quién diría que uno de los objetivos de la revolución del 48 fue la creación de un poder judicial que sea el ancla de nuestra democracia? No desconozco la necesidad de hacer una reforma tributaria. Por supuesto que habrá ideas pero no con el costo de ocasionar un irremediable debilitamiento al poder judicial, interviniendo en sus salarios. Salarios que dicen los jueves antes, que son parte de la independencia. Como supongo que Pero a veces se lo En su relación en su planificación, en su carrera, en su poder. ¿Qué débil puede ser el poder judicial? Muy débil. No puede debilidad. Sus jerarcas se eligen en el Parlamento. Que ahora sin premio, le impone reglas que lo interquieren. ¿Cuándo puede tener alguna fortaleza el Poder Judicial? Pues cuando ejerce sus potestades, que es ahora cuando le consultas si una reforma fiscal se convierte en una intervención al sistema judicial esta consulta no es una simple formalidad es un ejercicio que rinde homenaje al equilibrio de poderes el poder judicial debe juzgar a los poderes políticos a los económicos los fácticos y los salvajes esa es la misión que levanta las cejas del poder, de todo color por eso es tan delicado intervenir sobre el sistema judicial por eso en este caso no puedo quedarme callado después de estudiar el informe técnico que no fue por maresa que se fue a la licenciado Campos sino por la premura de resolverlo. Llevamos años resolviendo todo al fin del miedo al fin de la navaja. Si no firmamos nos quedamos sin trabajo. Si no firmamos no podemos encontrar. Y así hemos estado al fin del precipicio. El miedo nuestra atmósfera en las decisiones más Ahora es igual, si decidimos que no se violenta la independencia judicial, que se violenta la, la, la independencia judicial, somos responsables de la debate económica del país. Entonces, ¿cuándo podemos decir serenamente que esto que se nos consulta lesiona la tradicional independencia del Poder Judicial? La presión mediática que he vivido la asumo, es parte del ambiente político. Mi experiencia de larga data me permite levantar la voz y decir que esta reforma fiscal, tan necesaria, también resquebraba la independencia judicial. La reforma fiscal, como está, incide en la organización o funcionamiento del Poder Judicial, porque algunas normas permiten que poderes ajenos a la organización definan elementos fundamentales de su gestión. Respecto a esas reglas, el Poder Judicial manifiesta su oposición al proyecto, que es lo que pienso. Dejar que esa norma subsista significa la ruptura de una larga tradición de respeto y fortalecimiento del sistema judicial. Decido contrario, les conocé a Fernando Fabrício Solero, Ulises Orio Santos, Fernando Otolamano, Edgar Cervantes, Miguel Blanco Pioso, Luis Paulino Mora, a los constituyentes, a José Figueres y a los propios principios fundamentales de la Revolución del 40 quizás estoy desfasado esa revolución tan es importante quizás debe olvidarse para que venga otra Costa Rica con otras prioridades con un estado social de papel con salarios deficientes con poder, poder judicial que solo firma a donde le convenga y a donde le diga ¿qué nos ha pasado? hemos barrido con la historia. debilitar el estado social fuerte fuente de la independencia es de debilitar el Estado social, es ha sido la tónica. Una sociedad que es más desigual y ahora un golpe fuerte a la independencia para salvar al país del colapso fiscal. Pregunto: ¿no se pudieron hacer las cosas diferentes? ¿O es que el Poder Judicial, que no delibera, que no es actor político o gerente, debe callarse para que su independencia sea vulnerada porque en su momento no se plantearon las cosas como se debían? Estos son momentos. Construcción. Sí a la reforma tributaria pero no a costa de una garantía tan importante para la democracia como la independencia judicial. Y hago una reflexión final. Hay una constante evaluación eh, en las garantías y en el diálogo entre poderes según la Constitución. Esta consulta se hace después del primer debate. Así es que de haberse hecho, me parece, si es que iban a mirar el 208 vez, que lo dije antes en los votos socaba todos las, las, los fundamentos de la participación democrática y de lo que es el derecho parlamentario es una vía rápida tal vez eh, podría ser como una no digo sobre la justicia, pero podría ser la matronalización del de proceso parlamentario. Y otro tercer elemento que debo destacar es que se ha hecho la costumbre también publicar después de que se ha discutido el proyecto el, el proyecto. Entonces, después de que lo discutieron, van a la enfrenta y lo publican. Es decir, sí, claro, es que. Pues eso es que la gente se quede, te... nada más que una formalidad. Lo importante es publicarlo en algún momento, antes o Cada sala ha tenido discusiones sobre eso. Y yo he salvado al doctor en el sentido de que la publicación debe ser antes. Pero claro, como la participación democrática es tan difícil de asir, de ver, pues entonces, cumpla con la Consulte ¿Con después de que lo hizo? después de que, lo, de que lo aprobó. Y acá 208 días, que según ya lo he dicho, es un socavamiento de las garantías la, la. rurales. Perdonen que me he extendido mucho, pero yo creo que no podía dejar de decir todo esto que he expresado, porque son muchos años en esta institución de ver ejemplos, de ver lo que hacía la institución y que lo que políticamente se ha considerado y yo no podía quedarme callado por la gran responsabilidad que tengo, muchas gracias